Mi nombre es Sebastián Pérez, Vicedecano, cargo de Centera Académica, y la intención de este, de este video es contarles que hemos pasado con éxito el primer turno de llamado totalmente virtual de la Facultad de Ciencias Económicas y, y bueno, los resultados han sido eh, por encima de la media de aprobación de las estadísticas que tenemos en la Facultad, así que consideramos que, que fue un éxito, que anduvo muy bien, Sabemos de que muchos chicos y chicas no han podido reunir por esto de la conectividad. Estamos trabajando en mejorar eso porque entendemos que las mesas de septiembre y de octubre van a ser totalmente virtual. Pero gracias al compromiso de ustedes, al sacrificio, a las ganas, de todo el trabajo docente que tenemos que valorar, porque hay muchísimo trabajo detrás de cada clase virtual, detrás de cada mesa virtual. Hay muchísimo trabajo de ustedes, una adaptación a una nueva forma de estudio. Creo que entre todos hemos tenido una prueba superada, porque lo hemos pasado, consideramos que con éxito. Solo nos queda decirle muchas gracias a ustedes, a los alumnos por el compromiso, a los docentes, por su entrega, por todo el trabajo que han realizado, al personal de apoyo de la Facultad. Y lo que apelamos es que en la próxima Mesa de Septiembre se puedan sumar más, más chicos a rendir, que haya posibilidades para todos, que no haya eh, nadie que tenga problemas de conectividad. Estamos trabajando en eso, nuestro compromiso como gestión es esa y, y apelamos a eso, a que sigamos todos trabajando y superando esta situación que nos tiene tan, tan angustiados a todos, pero de esta manera nos da pequeñas alegrías, por lo menos a los que le ponemos mucho compromiso en la facultad y lo queríamos transmitirles a ustedes. Muchas gracias.